Hola, hola, Buenos a todos, aquí van comentando Un Día en la Taberna. Y hoy nos vamos a nuestro capítulo número 37 de esta campaña de Total War Warhammer Vamos a darle calor a estos últimos asentamientos de aquí Quiero llegar aquí con estos dos ejércitos que tenemos, entrar, reventarlo Y conseguir ya todos los territorios y una vez tenemos eso, nada Ir hacia el norte, hacer la guerra allí y reventar al caos porque nos vienen fuertecitos de acuerdo, entonces, estando como estamos... A ver, vamos a reclutar un héroe. ¿Podemos reclutar un señor del clan? Ah, no, no. Un herrero rúnico. Bueno, en verdad deberíamos sacar señores del clan. Tu, tu, tu, tu, tu... Eh, eh, eh, eh... No teníamos señores del clan ya. Bonificación de carga deforme... Liderazgo enemigo. Vale, vamos a sacar a este señor... Uf, bueno, vamos a perder mantenimientos, ¿eh? Bueno, no importa. Vamos a sacar a este señor. Vamos a subirlo y vamos a ponerlo militar. Vale. Esto está bien. Y además de esto, vamos a sacar un. Vale, le vamos a reclutar un nuevo héroe que sea un herrero rúnico, impasible, no deforme. No podría, podría estar mal. Uh, en las acciones de un héroe. Me gusta, vale, vamos a reclutar a este señor Y vamos a meterle aquí Todo, runa de protección Runa de los ancestros Provincia local Despliegue en provincia foránea Vale, ahí, bien chetado Vale, y ahora luego nos los moveremos Más hacia la zona norte Ahora bien, con este ejército Estamos movilizándonos, vale, nos podemos mover Ok, perfecto ¿Aquí nos queda cerca? Vamos a aposentarnos aquí. Karakhin, podemos dañar murallas con un 54%. Éxito, perfecto. Y nivel 6. Vale. Maestro de las obras. No. Vamos a ponerle gran puntería. Pero vamos, vamos a entrar en guerra contra esta gente. Pero uf, como el comer. Vale, en dos turnos no creo que nos podamos acercar No lo sé Vale, esto ya lo tenemos listo, sí ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Vale, vamos a hacer porque eh, eh, Diplomacia Tenemos uno de los Objetivos Vale, que es hacer una Relación Tener una buena relación con Marilenburgo Añadir oferta Alianza militar Vale, perfecto Ya hemos completado eso Vale, ahora nos debería saltar el objetivo, ¿vale? Una alianza defensiva o militar con Marinenburgo Uh, lleva cualquier personaje a la siguiente región, Ackendorf. Uy, si sí esto es mi casa. Bueno, ahora nos movilizamos, no pasa nada. Ah, vale, esto estamos... Vale, es porque estamos eh, ubicados en la ciudad. Vale, vale, vale, todo correcto. Vale, vamos a... Ser... Ubicar, porque esto al fin y al cabo crecimiento, recursos comerciales, adiciones producidos. Vale, está bien. Uh, Vale, vamos a meter aquí dinerito. Ingreso al 5%. Vale, esto está muy bien. En el peñasco negro tenemos algo nuevo. Ah, no, vale. Carac Drone se está mejorando ahora. No controlamos esta provincia. Es que es eso, estas provincias como no las controlamos no podemos meter el bufo de... Bueno, el bufo, el decreto de la provincia Tasa impositiva Sí, porque meter aquí el de fortalecer Como tampoco generamos muchos recursos Pues no pasa nada Ok Bueno, aquí sí que te controlamos Vale, aquí tenemos la tasa impositiva ya Vale, vale, vale Vale, vamos a revisar los ejércitos que tenemos al norte Este se puede movilizar Sí, vale, lo movilizamos Pero vamos, tenemos que viajar hacia el norte Ya de ya Vale, aquí está bien Kislev, no sé si son enemigos nuestros Como cuán al norte debemos viajar Dios Hechicero, hechicero, licántropo Madre mía Estos van mamuts Vale es que tenemos que llegar hasta aquí, hasta esta zona del norte A ver cómo está esto y cuánta peña hay ahí Me preocupa bastante Este, vale, este herrero nos lo vamos a llevar para allá Vale, vale, vale, vale, vale, ok Nada, pues vale, tenemos todo eso listo, vamos a cerrar turno y yo creo que ya una vez tengamos eso Vale, finalizamos turno y para adelante Los guerreros del caos No hay más movimiento Bretonia, Norska Diente Invernal, Marienburgo Buf, buf, buf, buf, buf hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola Hola, ¿qué me estás contando? ¿Y esta gente de dónde viene? De soya bestias jacal roba barcos Jaref de los fjordings Dios Literal ¿Esta gente de dónde viene? Vale, ok Vamos a ubicarnos aquí Vale Podemos dañar murallas de nuevo sí, 55% éxito perfecto, no falla eh, no falla, no falla, no falla calibración balística, vale, perfecto ¿cómo estamos ya? ¿cómo está la guarnición? detalles de guarnición no lo puedo revisar 83% número de brechas 2 vale, puede subir de nivel, perfecto difícil de golpear, vale, vamos a meterle otra nueva de armadura que siempre está bien Vale, en un turno. Vale, y aquí queremos movimiento, pero ya. Vale, vale, y aquí. Vosotros aquí, perfecto. Vale, pues ahora ya vamos a asediar esto, pero vamos. Rapidito. Eh, la verdad es que me preocupa eso que tenemos allí en el sur, ¿eh? Por lo que pueda pasar. <ríe> Porque no sé cómo va a estar eso. Vale, este herrero aquí Vamos a acudir aquí A ver si podemos limpiar la corrupción Por lo que Pudiéramos divisar Es que esto Todo es tierra yerma, eh Estamos literalmente comidos por El Es que no sé cuánta gente va a venir, eh este ejército qué tal está. Bueno, decente. Deberíamos a lo mejor ir haciendo camino hacia la zona. Bueno, vale, vamos a viajar aquí. Vale, perfecto. Caracdrón. Vale, vamos a meter la maderería. Aquí qué podemos meter. Uy, un taller. Podemos meter un taller de bardijas. No. Lástima. El campo de cebada para qué. Vale, vamos a meter el almacén comercial. Y ya está. Vale. Ahora bien, nos vamos a traer. El maestro herrero hasta... A ver, vamos a hacer que venga. Vale, pues nada. No. no me acuerdo dónde tenemos el puente para cruzar. Aquí. Bueno, vamos a traerlo para acá. A este señor también lo vamos a traer para acá. Vale, perfecto. Ah, avanzamos un poquillo, eso es. Es que tengo que llegar. Uh. Don. Vale. Vale, a Kendall llega a cualquier próxima región. Manos dicen: Llegas desde el sur, los exploradores. Han alertado las actividades de un brutal caudillo orco y aseguran que las hordas en masa, pies verdes, están acudiendo a luchar bajo su liderazgo. Se está formando un poderoso guaj y parece que se dirige al norte en dirección hacia el desfiladero que protege la frontera sur del imperio. El legendario paso del fuego negro. Esta ruta por las montañas ha sido testigo de innumerables y titánicas batallas durante siglos muchas de ellas cruciales para la supervivencia del viejo mundo en la que los enanos y los hombres lucharon juntos para evitar el desastre Thorgrim envía un explorador hasta el paso de fuego negro para que analice la situación en la zona lleva cualquier personaje a la siguiente reacción vale ostras ostras, ostras, ostras el explorador informa de la presencia de humo en el horizonte cerca del paso del fuego negro y una gran nube de polvo que delata el paso de incontables pies marchando el Wagh se acerca. Zorgrim envía me mensajeros a sus aliados. Es el momento de luchar codo con codo en el desfiladero de huesos. Una vez más, el destino del viejo mundo pende sobre el filo de una espada. ¡Dios! Claro, pero la corona esta es una barbaridad. Inmune a la psicología. ¿Y qué fuerzas enemigas hay aquí? Esto, pero se esperan refuerzos. Fua. Habría que ver, porque no quiero... Compromete el ejército de Zorgrimara que estamos ahí en la zona, porque es que viene todo esto, tú. Viene todo esto. Esto es una barbaridad, eh. Y, y literalmente no tenemos ejércitos para soportar esto que viene por aquí. No sé, no sé cómo de fuerte va a estar, pero, fue, Miedo tengo, eh. Vale. Vale, el resto ya está todo el mundo movilizado, ¿no? Sí, perfecto, bien. Final de turno. Vamos a ver. Está difícil porque está difícil porque cada vez tenemos más eh, dificultades. Porque pff, vienen por el frente norte. Ahora están saliendo por alguna razón, guerreros del caos por la zona sur. Ya, desembarca aquí, tío. Nos van a entrar y nos van a reventar. ¿eh? Espero, espero que con las ciudadelas consigamos aguantar con el profeta oscuro, una fuerza enemiga. Uh, una de las cosas se ha avergonzado. Se ha descubierto un informe en relación a un antepasado suyo que incumplió un juramento. Los pecados de las generaciones pasadas deben ser respondidos por agravios y por tanto ha entregado su riqueza y estatus para presentar juramento matador. Dios, podemos reclutar generales, o sea, matadores casi gratis, eh. Vale. Podemos hacer otro daño en las murallas. Maravilloso. Uf, reclutamiento de estos rúnicos. Más barato. Supervisor. Tiempo de carga. Instructor. Vale, sin duda. Sin duda. La pregunta es, ¿podemos iniciar el asedio con garantías? Plan. Es que esta guarnición es... Puf, horrorosamente grande. Vale, ya que estamos aquí ubicados, vamos a ubicarnos aquí, pero vamos a ponernos en actitud de asaltar. Vale, que por lo menos generamos ingresos y, y vamos rascando. Vale, ahora... Estamos en guerra contra... Bet Ostras, es verdad, estamos en guerra contra Betronia, tú. Vale, pues entonces vamos a ubicarnos aquí... Porque como... Vale. Como al fin y al cabo... Esta gente, Marinenburgo nos apoya... Uf, esto está esto está duro, ¿eh? Veremos a ver cómo lo montamos. Vale. Aparte de eso... Uy, esta gente que hace aquí. Vale. Bueno, no importa. Avanzamos hacia el norte. Con paso tranquilo. Tranquilo. Más o menos. A ver qué encontramos por aquí. Uh, está, está todo reventado. ¿Podemos asesinarlo? Con un 30%. Me la juego. ¿Lo matamos? Dime que sí. Confío. ¡Bravo! Bien. Fuera el caos de mis tierras, hombre. Este no nos. Este no se ha movido. Vale, pues vamos a ir avanzando. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. A ver qué nos encontramos tú por allí. Además. Es que ya visto lo visto. Me, es que tengo que bajar con este hombre hacia el sur, ¿eh? Vale. Vale, voy a llevarme al, a este para allá. Y a este me lo voy a traer aquí hacia abajo. Pero bueno. Es necesario, 100%. Pff, bárbaros, bárbaros. Fimires. Infantería monstruosa. Dios... Y a un caballo de guerra Vale, vamos a sacar diplomacia Con los reinos fronterizos ¿Dónde está esta gente? El imperio Medellinburgo Reinos fronterizos, coordinación bélica ¿Podemos establecer coordinación bélica aquí? Gracias, porque esta gente Ha nacido ahora Vale, está bien porque están en guerra contra ellos Me parece perfecto Vale Vale. ¿Han conseguido a conquistar algo? No. Pua, ha empezado. Claro, ha empezado aquí a reclutar este hombre. Pero los ejércitos ¿dónde los tiene, la pregunta ¿tiene ejércitos? Sí, estos. Pua, pero no tiene nada el pobre. Uf, qué duro va a estar esta zona aquí del sur, ¿eh? Vale, por el momento el resto de cosas están organizadas Vale, listo, siguiente turno Veamos Guerreros del caos Uf, uf, uf, empiezan a salir, eh Es que tienen un montón Venga ya, hombre Venga ya, hombre Dios Y tenemos toda la ventaja A ver, lo único que me varía es esta gente Pero fuera de eso Deberíamos reventarlos, la verdad Venga, vamos a por ellos Yo que sé Es que el capítulo anterior no tuvimos batalla Me supo mal, la verdad O sea, dije, simulamos, simulamos Porque eran todo... todo acaba rápido y ya está Y había, bueno ah, Es que tuvimos Una contra el caos, creo que fue Otra de un asedio De... Pi, y dije, me son más o menos insustanciales, ¿no? Nuestra barra está a full. Pero bueno, está... A ver qué tal. Hombre, yo pienso... De hecho, podemos meter los tracolleros en acción, ¿no? Sería la primera vez. Diría que sí. Eh, pero bueno, vamos a por ello. Lo vamos a reventar, ¿eh? Confiamos. Además, hacemos el mix, ¿tú? Vale, así, así, así, así. Y que sea más o menos separaditos eso y barba larga hierro barba larga dracoyerro. así así así así así así vale vale con esto voy a hacer una primera línea vale no vamos a meter otro de barba larga aquí Vale, y con esto tenemos ya la primera línea Grupo Vale, y los... Uy, no Uy Ahora Uf, se nos ha quedado una de Draco Hierro descolgada Vale, vamos a hacer un grupo rollo de retaguardia Con estos tres Vale, para apoyar donde haga falta Y aquí nuestro héroe Perfecto, vale, comenzar la batalla Vamos, para adelante... Vale, perfecto. ¡Buh! Vamos a chocar de cara. Esto me gusta. Uh, había sonado... Oh, wow Lol ni me ha tocado. Es que no me ha quitado ni siquiera moral. Vale, veremos a ver qué tal funcionan los dracoyerros, eh. Yo, de experiencias pasadas... Creo que nos funcionan muy muy bien, ¿eh? Vale, abriros un poquito, abriros un poquito, abriros un poquito, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Vale, por este costado quiero lo mismo. ¿O ¿En serio? Dios, vale, vale. Aquí vamos a necesitar un poquito de apoyo. Dios, es una barbaridad. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Uf, la infantería monstruosa sí que nos hace daño, eh. Duele mucho, duele mucho, duele mucho, duele mucho, duele mucho eso. Aquí, aquí, aquí. Ni cortarse. Vale, vale, vale. Nah, es que las bombas son una barbaridad. Nos hemos quitado bastante de en medio, eh. Venga, podemos reventar la infantería monstruosa Gracias Venga, entrar aquí Son flechas, si es que no deberían hacernos daño apenas Venga, cargad Vale, con el señor no tenemos habilidades pero bueno oh, venga venga venga vamos chicos cargar oh dios vale vale ya está ya está ya está ya está lo tenemos La verdad es que es súper salvaje, eh. El fuego que tienen la potencia es brutal. Vale, ahí, ahí, ahí. Eso es. Buen giro, buen giro, buen giro. Vale, aquí... Cargad, aquí, apoyad. Eso es. Ahí, venga. Y nuestro héroe aquí... Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Es que esas unidades que se nos han ido corriendo, tío, buscando detrás la. A sus arqueros. Van a sufrir un poquito, eh. Qué pesadilla el mago, tú. Venga. ¿Podemos matar a esto? Venga, venga, venga, venga, venga. Fua. ¡Vale! ¡Dios! Un mino, min los Minotauros Vale, nada, ya huyen Perfecto ¡Oh, pero continuad, chicos! Nada, ya huyen, ya huyen Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto. A su héroe lo podemos matar todos gracias. A este señor nos lo cargamos. Me hacen el favor. Vale, giraos, giraos, giraos, giraos, giraos. ¡Ula! ¿Qué lleva alas? Rollo ultra demonio del caos o algo así. ¡Qué guapo! Vale, ¿llegamos? No, no llegamos, corre demasiado. No, encima si hacemos tonterías para capturarlo, ni de milagro No, si no lo, vamos a, si no lo interceptamos, fuera Vale, no, no tiene pinta que vamos a pillar a nadie más Así que cerramos batalla Ha ido bien, ¿no? Va, 150 pérdidas, ni tan mal Él ha perdido solo la mitad 130 bajas, 160, 133 Pff, Es que se meten en medio y hacen una faena brutal, ¿eh? Pero brutal, brutal, brutal Claro, ellos tenían un montón de morralla Los Minotauros, que son los que me han hecho el daño Al fin y al cabo entran y, y tienen un montón de penetración de armadura y demás con las hachas A ver, te hacen daño, ¿no? Pero... O sea, está bien, ¿sabes? Él, él ha sacado bastantes puntos de mi ejército solo, solo con eso Vale, liderazgo Y en la próxima te lo piensas Uy, Bretonia, que no venga a atacarme tú. Ah, pues se ha reventado el Kronangrun, ¿eh? Kislev, reinos fronterizos. Enséñame lo que están haciendo los reinos fronterizos, me gustaría verlo, ¿vale? Oh, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta ese movimiento. Vamos a defendernos. Manada de guerra... De... Uy, uy, uy, uy, la manada de guerra del caos. Wow Literal, vamos a hacer lo que se... La batalla tendrá lugar fuera del asentamiento. No hay equipamiento disponible. Vale, pues nada. Pieles lobo con armadura. Fíjate, contra enemigos grandes y acorazado. Vale, ¿qué son estos... Furias asesinos, estos semisalvajes y obsesionados por la sangre. Pieles lobo llevan coraza para que sus masacres puedan continuar sin molestas interrupciones. ¿Tiene mamuts? Tiene carros, caballería. ¡Puah! Lo vamos a pasar feo. Pero bueno, trataremos de sacar las mayores bajas posible, que eso siempre es nuestro objetivo en este tipo de asedios. O en este tipo de batallas. Ah, más, más, más batalla que asedio, ¿no? Pero bueno. Vale. A ver. Nosotros vamos a coger una colina de estas. A ah, nuestros son ellos. Uf, pues aquí en medio nos vamos a quedar nosotros. Vale, aquí pegaditos al árbol. Pienso que va a ser nuestro sitio ideal Que ellos tienen por lo menos aquí este valle chiquito Vale, sí Pues así más o menos anchitos Vale, así Con, con este par de mineros aquí Bien juntitos Vale, estos dos aquí en medio ¡Uy! Don, ah, vale Vale pues nosotros vamos a quedar así y vamos a hacer esto un grupo, esto otro grupo y esto otro tercer grupo y ya está. ¡Dios! ¿Qué es esto? Arroba, qué guapada. ¿Quién pudiera hacer una batalla? O sea, una batalla, una campaña con Norska. Tiene que estar guapísimo el rollo de los... ¡Hola! ¿Y esto qué es? son como hombres lagarto o algo así? Parecido tiene un rollo. Buah, la caballería. Uy, tío, como mola. Caballería, los carros. Estos me van a pasar por encima, pero cosa mala. Vale. Vamos a darle un poquito de calor. Nosotros sin movernos. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, ok. Ya, van llegando. Vale, vamos a vamos a reventar por lo menos esta unidad. Vale, vale, vale. Parece que bajan bastante bien. Lo que se pueda, se pudo, gente. Dios, qué carga, tú. Y el mamut ya va a ser alucinante, ¿no? Vale, bueno, esa nos la vamos a bajar. Maravilloso, nos la hemos bajado. A ver si podemos reventar algo de los carros. No, no, no. Que va, que va, que va, digo. Vaya masacre. Y el mamut es que pasa por encima de todo. ¡Fua, qué va! Porque el mamut, claro, entiendo que lo ha acorazado. No porque no lo podemos ver la información de la unidad, pero seguramente vaya acorazado el mamut. ¡Nos hemos bajado! ¡Una unidad! ¡Fua, qué va! Nos ha pasado por encima, pero porque era inevitable esto. Le hemos bajado esta y esta lleva a sufrir daños 69 asesinatos del mamutú. Es que en verdad te pasa por encima una bestia de estas que no la puedes parar con nada, en verdad. Como no la revientes antes de que te toque. Pff, estás bueno. Puff, viene cargado, eh. Y, y con ganas, viene cargado y con ganas de fiesta. Grunty el sur de las tierras yermas, vale. Captura y ocupa el siguiente asentamiento. Grunty el reinos folterizos. Vale, me parece correcto. Bueno, yo de aquí a que baje... Lo vamos a tener feo. Vale, venga, vamos bajando. ¿Tenemos alguno aquí con muralla? No. No, no, no, no, no, no, no ¿A dónde vas, mijo? Buah, y es que ellos ya se han enchufado esto Madre mía, vale Vamos a tener problemillas Dañar murallas Fall Uy, buah Se ha tropezado y se ha caído Vale, vamos a plantar esto aquí, vamos a hacer esto así, asan, patatín, patatán. Vale, pues pedimos la guerra a todos. Oh, bien, vale, el clan Grun se nos ha unido, perfecto. Toma ahí. El equilibrio de poder es totalmente suyo. 10 turnos aquí. Dos ejércitos enganchados aquí. 10 turnos. Negativo 125. Porque hemos pedido una región completa. Vale, hay que hacer movimientos para llegar a la guerra ya de ya. ¿Aquí qué tiene este hombre? Vale, bueno, no es nada del otro mundo tampoco. Vale, vamos a ubicarnos aquí. Con este ejército vamos a ubicarnos. Aquí. Vale, y en el siguiente turno tenemos que llegar aquí. Hombre, ¿y si pillamos la torre roca negra antes? No lo sé, a lo mejor nos sale a cuenta. Podemos hacer con diplo diplomacia. Diplomacia. Ahora verás, ahora verás, ahora verás. Uy, ¿dónde está esta gente? Con Marinenburgo, coordinación bélica. Porque ellos están en. Ay, no. no, no, no. Ellos no están en guerra. Fuck. Con Karak Es que. Oh. ¿Con esta gente somos aliados o qué somos? Añadir oferta. Unirse. o. Oh. oh, oh, oh, oh, oh. oh. Perfecto Maravilloso Estupendo Cancelar Vale Vale, vale, vale, vale, vale vale. Esto me gusta Confederaos Bien Menos dos Estupendo Ya lo que me faltaba Ok, supongo Vale, vamos a meter Diez de pasta aquí Este ejército lo vamos a movilizar Hasta aquí Que espero que no haya nadie, por favor colonizar vale vale y podéis, vale, vale, vale estáis apostados, me gusta ¿Qué tenemos por aquí obstinado, táctico runa de gimnir vale vamos a meterle reagrupamiento y así ya podemos llegar a esta zona de aquí bueno, que a lo mejor con lo que tiene no les da la cuenta Vale, 760, vamos a meter por lo menos esto y empezamos a generar ingresos, eso está bien Y ya está, ¿no? Guau, wow, pues entonces este movimiento ha sido estúpido Pero bueno, podemos movilizarnos ya, podemos bajarlos al menos, a lo mejor uno hacia el sur, hacia aquí, hacia Hirn. Llevarnos el otro ejército para allá, vale, vale, vale, esto me ha gustado mucho Ok, ahora, hemos cambiado de turno este, este lo podemos mover, este ya lo hemos movido. Vale, este no lo hemos movido aún. Es que no sé si me sale la cuenta venir aquí. Quiero este combate. Es, es algo que nos tenemos que plantear. Vale, vamos a movilizarnos con esto aquí. Sí, seguro. Vale, ¿con qué más nos, nos queremos movilizar? Vale, es... no. Uy, ¿y el señor del clan dónde está? Aquí. Aquí llega. Asaltar unidades. 21%. No. Aquí. Asesinar. 38%. Venga. La guerra está chapa a los valientes. Dale, ahí. Oh, qué bien. Y sube de nivel. Vale, perfecto. Estupendo. Me gusta. Vale, pues vamos a meterle. Asaltador de barracones. Instructor. Acción, de entrenamiento, ejército propio. Troca experiencia por turno a las unidades que sirven el ejército al que acompaña. Buah. Vale. Al asaltar una guarnición ejemplar. Puf. Creo que vamos a ponerle este. Vale, sí, vamos a reducir la. el. el, el, el Vale, aquí vamos a desplegarlo Perfecto Este señor está nivel 8 Vale, vamos a juntarnos aquí cerca De Zabastra Con toda la tropa Por lo que pueda pasar Pero esto no me gusta nada Deberíamos... Uy, Kislev está reventado Buf Vamos a tener muchos, muchos, muchos problemas que solucionar. Pero ahora. Vamos a acercarnos aquí. Uy. Uy. Vale. El personaje requerido está concentrado en una actitud. Ah, tendría que quitarle. Vale. Pero yo creo que vamos a tirar a por esto, eh. Vamos a tirar a por esto. Para llevarnos la corona. Porque es... Bastísimo. Vale. Lo único que tenemos que resolver es los ingresos en negativo. Pero fuera de eso... Ah, es que además tenemos a este aquí. ¿Podemos tirar diplomacia? Vale, va, va a ser lo último lo último que vamos a tirar. Zubbar. Coordinación bélica, por favor. Ah, uy, no. Que vaya movilizando ejércitos porque necesitamos fiesta... Y movimientos de gente en la zona sur. Gracias. Karazak Hirn. A esta gente. Epa, epa, epa, epa, epa, epa. Kislev, Kislev está dolida, ¿eh? Vale. Karazak Coordinación bélica. Aquí, en la zona norte. Que vaya subiendo porque si no nos va a entrar la risa. Porque es que hay que defender todo esto. Todo esto. Es un montón. Vale. Bueno. Veremos eso. A ver qué tal se queda para el próximo capítulo. Así que por ahora. Aquí estamos. Ahora. Lo de siempre. seguimos en Twitter a los dos. Tanto que como a mí. Que van a estar los dos. En la descripción. Que comentamos un poquito de todo. También. seguimos en Twitch. Abrimos directo normalmente todos los miércoles. Sobre las 7. 7 y media enchufamos. Estamos ahí charlando un ratito con vosotros. Y luego jugamos a lo que surja. Por último. suscribiros. A este canal de YouTube, alta Roca Negra Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos no vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.